Una de las cosas que más me han preguntado los nuevos emprendedores que van a abrir con sus amigos una empresa para desarrollar software y soluciones y también varios líderes de proyectos que están en empresas grandes es ¿Cómo saber cuánto voy a cobrar por mi proyecto o cuántos recursos voy a necesitar para hacerlos? Ellos deben de resolver las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuánto es el esfuerzo en horas hombre necesario para completar todo el trabajo? La segunda es, ¿cuánto tiempo de calendario requieren para poder completar la misión o la encomienda que se les ha hecho? Y número tres, ¿cómo determinar cuánto cuesta un día de trabajo, típico un mes de trabajo, dentro de ese calendario? si tú también tienes interés en resolver estas preguntas también te interesa esto te invito a que me acompañes en la siguiente serie de videos. vamos a hablar de qué son las estimaciones de esfuerzo para completar el trabajo cómo se pueden hacer propuestas de calendario cómo obtener los costos para poder completar un trabajo es decir cuánto te costaría tener operando el equipo durante un mes durante un día y también Cómo poder establecer un flujo de trabajo en donde se te pague por objetivos, no por calendario. Te espero aquí en las siguientes entregas. Nos vemos.